En el trasnoche, nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Ya, eh, 26 para las 12. tenemos este bloque para conversar con Claudio Cornejo, a quien vemos, a quien escuchamos otra vez de Bio Bio, la radio y Bio Bio TV. ¿Cómo te va, Claudio, querido? Gusto de saludarte, tantas lunas. Muy bien, por, querido amigo Gonzalo, aquí estamos muy bien. Qué bueno, ¿cómo? De luna. Sí, tanta luna. Hoy está bonita la luna, pero ya pasó... Ya pasó la parte más, eh, digámoslo eh, fuerte del asunto Llamativa, ¿eh? emocionante, espero me tal Sí, ¿la viste tú desde allá, desde tu casa, Claudio? No, estaba durmiendo acá la Ah, Claudio, ah, aproveché de dormir, dormir. quien como tú Y yo no yo no, no alcancé a dormir en la tarde Me despertaron los bomberos en la mañana Debo decirlo, porque en el edificio del frente hubo un amago de incendio y me despertaron ah. sí, Ando no, con... Yo de las 9 hasta las 12 dormí. Ah, a muy bien. No, me despertaron los bomberos, así que ando con sueño, decía alguien por ahí. Sueño, sueño, sueño, no. sueño. Oye, Claudito, bueno, eh, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntanos. Eh, todo bien, trabajando en la mañana del sábado uh -huh. y después ya descansando. Así que todo... Y, y pensando un poco en el tema de hoy. Eh. Sí, sí. Yo también estuve pensando mucho rato durante el día de ayer, Claudio, porque muchos eh, se preguntan o, o muchos quizás no saben cómo enfrentar tanta cosa, tanta... ¿Cómo, cómo manejar de repente las... Eh, eh, eh, eh, la desconfianza quizás el miedo que te pueda generar eh, tanta información muchas muchas veces falsa ¿no? que anda dando vueltas por ahí y que muchas veces estas personas no saben que, que obviamente para eso de repente se logra el objetivo ¿no? con, con quienes propagan noticias falsas pero <coughs> además quienes no, no saben cómo contrastar información para que estén tranquilos entonces en tiempos tan convulsos además pues Claudio ¿cómo se maneja ese tema? Ahí la palabra es tuya. Justo al todo de eso y probando el programa de radio de mañana en no, una radio que hago en otra parte, que, y con lo que tú me dijiste, me metí a la efeméride y justo escuchar a la doctora Cordero en un comentario que hacía. Es decir, se me juntar como tres ideas, porque ayer domingo era el día del Pisco, ah, el día ya. nacional del Pisco, ¿Ya? pero también era el día de la familia. Mira. entonces quizás muchos celebraron el día del pisco pero no el día de la familia y, mm. y, y frente a eso claro. eh, tomando un poco eh, lo que tú dices eh, de, de dónde surgen los temores bueno, es cierto que en la sociedad hay muchas cosas que asustan hasta eh, los bomberos que te han asustado no te dejaron dormir en la mañana claro. es decir, hay un montón de elementos que nos van tensionando todos los días ...en muchos aspectos... ...todo está hecho para tensionarnos... ...para complicarnos porque... Eh, ...la vida no está siendo fácil... Eh, ...va subiendo eh, el costo de la vida... ...ya sabemos cómo va... Eh, ...hay gente que... ...de seguro está pasando mal y muy mal... Eh, ...por lo tanto nos vamos llenando de mucho miedo... ...pero conectando un poco con la familia... Eh, ...la definición actual de familia es el espacio en donde... ...eres acogido, protegido... ...es el lugar en donde... Eh, ...tú te sientes cómodo, en donde te sientes una identidad en donde la familia se construyendo con una identidad que te permite desde ahí enfrentar el mundo y, y frente a lo que tú dices ¿cómo la familia es la contención para todos estos temores que andan dando vuelta si abrimos la, la puerta o prendemos un medio de comunicación o, o el whatsapp o qué sé yo eh, son puertas pequeñitas que están dentro de la casa y que si la familia como contexto como ...como núcleo básico de la sociedad... ...no, no tenemos esos elementos para protegernos... Eh, ...estamos perdidos... ...es decir, cómo... Eh, ...los padres o, o, o entre padres... Eh, ...generamos esa sensación de que... ...por lo menos este espacio es un espacio protector... ...y si ahí lo extrapolamos a, también al espacio del trabajo... ...que sea un espacio protector... ...o sea, puede que me echen, puede que no... ...pero eh, con los compañeros, como tejiendo una red que sea una red de protección también, en donde converso temas que, que me ayuden a crecer, que me ayuden a tranquilizarme, porque realmente en los trabajos tendemos también a lo mismo, es decir, tomamos noticias noticia afuera, vamos retransmitiendo, así que claro. eh, también caemos en el mismo juego. Hay un tema, claro, eh, una cosa es retransmitir, muchas veces sin saber, me, me voy al caso, por ejemplo, de una persona que ya estaba alarmada, porque me un un un pantallazo pero ella supo lo que había que hacer contrastarla, consultarnos a nosotros, me mandó un mensaje muy preocupado, de que supuestamente iba a haber un corte de agua a las 2 de la mañana entonces a mí me llamó bastante la atención porque comúnmente cuando hay cortes de agua decía, este mensaje decía mira debido al corte del suministro de agua potable por parte que afectará a la región metropolitana hoy a partir de las 2 de la mañana entonces yo dije, qué raro Qué raro, porque no nos ha llegado ni una información. Siempre nos llegan comunicados desde la misma compañía, en este caso Aguas Andinas, que era la... Claro, y yo voy a revisar la, la noticia, la persona... Pero, insisto, supo qué hacer porque nos escribió nosotros. Dieron una publicación del 2017. Entonces, sea, me entiendes tú, pero está súper asustada esta persona. Entonces... Pero supo que nosotros podíamos darle la información fidedigna y claramente yo me encargué de realizarlo, estábamos en Radiograma. Y mi interna le dije, ¿sabes qué? No, no, no se preocupe. No, no se preocupe, no. Exacto. no sé, pero ya estaba con un dolor de guata porque se le iba a acabar el agua y que se iba a cortar entonces. El te... No, no, no, no. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no... Simplemente no hacen lo que hizo esta persona De escribirnos a nosotros, por ejemplo Para verificar la información Que es lo que comúnmente deberían hacer en todo caso Se las dejo ahí como dato. ¿eh? El, el punto es que eh, Funcionamos los seres humanos por un sistema muy básico que es Placer, eh, displacer y, y el displacer tiene que ver Con el temor o el miedo Y cualquier cosa que parezca eh, Que atente contra nosotros Hasta incluso el agua que es una cosa vital, claro. que cualquier encima. cosa nos va a poner en estado de alerta. Y, y como vivimos sobresaltados, porque todo nos sobresalta en estos tiempos, ¿cómo llegamos a, a, a lo que hizo esta señora? de es decir, a ver, me da miedo, qué terrible sería, cómo lo hago, y pido ayuda, que alguien que me oriente, para saber si es cierto. Pero eh, los miedos están a unos niveles muy altos, que también lo llamamos estrés. Por lo tanto, cuesta muchísimo como entender eso. Por eso dice hay que ver qué cosas me pueden generar una sensación de un mayor placer, un mayor bienestar, para no caer en todas las punteras que se dicen. Claro. Esa señora usó el criterio, es decir, usó la razón para salir de su miedo. Claro. Y por eso te consulta. Pero muchas veces nos vamos quedando solo en el miedo, no alcanzamos a usar la razón para uno mismo... Eh, desentramparse de eh, la sensación de, de temor o terror. Pero, como te digo, que se va potenciando en todos lados, porque yo digo algo, eh, tomo una noticia falsa, la retransmito, y voy sembrando pánico. Y el mismo pánico Ese... de los demás me va alimentando mi, mi pánico a mí. Y ahora pongámonos del lado de quienes propagan esa, inf esa información, que muchas veces no lo hacen con dolor, o dolosamente, pero ¿qué pasa con los que sí lo hacen de manera intencional, con un claro afán de... de causar miedo en la, en la gente, o un temor, o una inquietud. ¿Qué pasa por esa cabeza, Claudio? Habría que ir a la génesis, génesis, porque como dices tú, la mayoría empiezan a copiar y pegar, ¿cómo le llaman eso? En, El en copy WhatsApp? paste, las fake news, sí. las cadenas, a viralizarlo. Es, exacto, ¿no es cierto? Entonces empiezan a, a retransmitir a... Eh, entonces la, la gente cree todo eso mm. eh, pero llevan 10.000 comentarios ya 10.000 copias ¿Es el del, del original no. mira te voy a poner Ahora, el... quién lo lanzó mm. ya eh, es un ocioso es alguien que no sé podemos pensar podemos pensar cualquier cosa mm. eh, tipos que tienen ciertas características frente a desestabilizar la gente desestabilizar las personas te quiero poner un ejemplo eh, el fin de semana el día viernes o más bien, no, fue un mensaje que se publicó el miércoles pasado. Imagínate, del miércoles. Y yo me doy cuenta de este mensaje el viernes eh, de un usuario en Twitter, eh, Carlos Tello, se llama. Sé que nos escucha todos los días, le agradecemos por aquello. Pero trató de instalar una, una, una noticia falsa eh, eh, por eh, eh, algo que supuestamente yo había dicho al aire. Y eso a mí me complica, no por el tema de que... bueno pues, pero, pero pueden hacer lo que quieran, me dan da en ese aspecto lo mismo. El problema era que había una, una acusación súper seria respecto a una declaración que yo supuestamente realicé y que no la no la hice, sino que fue, mencioné un párrafo, o más bien, leí una nota el miércoles pasado eh, respecto a una entrevista que se le hizo en Mega Karina Oliva, y entre medio de esa nota había un párrafo que hablaba sobre eh, las platas que, que estaban en cuestión, con se todo ese asunto, y que e incluso podrían, podrían, en, en términos eh, eh, potenciales, eh, estar, eh, podría estar afectando incluso la campaña de la hora presidente. Pero eso decía la nota, y yo me encargué muy bien al principio de citarlo, y al principio y al final, de citar lo que estaba leyendo. Periodismo 1, ¿no? Sí. Y. Fíjate que esta persona insistía en que yo lo había dicho por, por iniciativa, por, por, como declaración personal. Eso no era así. ¿Que no era una cita? Que, que, que no era la cita. Y no lo cité, y no, no, es que tú no lo citaste. que yo le dije, claro que lo no cité, y le mandé la grabación de video, video TV con la nota en pantalla, papá, papá. Pa, pero se negó a sacar la, la nota, entonces yo dije, ya, bueno, que la vamos a hacer? Bueno, y ahí se fue por otro lado. Pero ese tipo de situaciones, como la de Carlos Tello, en Twitter, arroba, vagabundo77 por si quieren ahí leer, la, leer la, las cosas que publica, eh, arroba vagabundo77 en Twitter, Carlos Tello se llama, eh, personas como, esa, como ese tipo, como este sujeto, que trata de instalar una mentira, ¿qué pasa, aparte del ocio, como ya lo decíamos, qué puede pasar con alguien que además, no sé, eh, eh, es tan insistente en su mentira dolosa? Hay un afán una de mentir ya compulsivo, Claudio, de repente en eso... Bueno, por suerte es muy poca, muy pocas personas, pero sí, eh, afortunadamente. pensemos que Carlos Tello tiene buena intención. es un periodista periodístico frustrado, quizás. Claro. Eh, no, no tiene el, las bases, no, no sabe distinguir entre una cita y algo dicho por alguien en primera persona, como opinión personal. Y, y además, como opinión personal, que uno podría decir, yo creo, me parece, que son las palabras clave para uno salvarse cualquier claro. denuncia además, si, o, o hablar en potencial uno. hablar en potencial como lo decía esta nota podría no se asevera no se dice está porque eh, al decir está ya lo estás asegurando ¿no? dando Afirmando. lo bueno entonces ya eh, en eso quizás puede tener muy buena intención y mm -hmm. se transforma en el paladín de las personas débiles eh, perfecto pero para eso hay que tener un poco de conocimiento en cuanto a la redacción en cuanto a expresión en cuanto al manejo del lenguaje para eh, estos, estas situaciones. Así que pensemos que hay muy buena intención, pero también hay que tener la formación necesaria para poder eh, jugar un poco con las realidades o las fantasías. Claro, ese es el problema, pero cuando ya la aclaras tú o, o, o, o está la, la evidencia en la mesa y se si insiste con aquello, es como ya la buena intención parece que queda de un lado. Eh, y esa cosa... Exacto, porque... Perdón, Claudio. Sí, porque lo, lo, lo que pasa es que, que no creemos tan dueño de la verdad es el tema. y es nuestro el cerebro tema. no nos deja ver más allá ¿Sí? eh, lo único es que quedamos fijos con una pura idea y nadie nos saca ahí y no tengo la capacidad de subjetivizarme mm. de decir y si tuviera razón el otro y cuántas posibilidades de razón pueden haber cuántas perspectivas pueden haber eh, el cerebro nos ciega a creer que lo que decimos es correcto es eh, como estar atrapado toda y, la vida. Claro, y, y, y ¿sabes? Y que es a eso, a lo que voy del fondo de, lo que, de, de la conversación. ¿Cómo yo me aseguraba, por ejemplo, que este mensaje falso, esta falsedad que se me está imputando, no fuera a, a propagarse por redes sociales? Tú sabes que es súper fácil que eso ocurra. Entonces, uh -huh. tú te preguntas, Chuta... La, la, la, la mentira que instalada como una posverdad en redes sociales, pues hay que Internet no olvida. Entonces, a pesar, a mí, más de alguna vez me he visto en medio de una situación donde me dicen, oye, dijiste esto o publicaste esto. No, no, no, no. pero queda instalada la duda, por lo menos la duda, pero a cada rato tienes que estar aclarando. Entonces, eso es lo que de repente puede complicar eh, el asunto porque finalmente... El mensaje erróneo es el que siempre queda porque es el que tiene más respuesta también. Pues. Veamos lo que pasó con, con Daniel Stingo el fin de semana, pues, o sea, eh, eh, o el otro día la semana pasada, eh, respecto a que eh, extrajeron un, un, un solo pedazo de la, eh, de la declaración que hizo respecto a los fondos previsionales. Y claro, extrayendo parte del asunto, se instala como que eh, algo que efectivamente dijo, pero que lo dijo dentro de un contexto. Y es ese contexto el que quedó de, de, en un segundo plano y al final la gente se quedó con, con lo que se dijo, con lo que primero se publicó. ¿Entiendes tú? Sí. Eh, por eso eh, puede haber muy buena intención de este señor, uh -huh. pero si no es capaz de subjetivar, de subjetivar todo se pierde. No hay ninguna posibilidad de que problema. él entienda cosas. Y eso es un poco la ignorancia, porque cuando miramos la ignorancia, eh, tiene que ver con. A mí se me imagina este ejemplo, es decir, eh, el pueblo tiene una calle, y, y insisto en que el pueblo tiene una calle que es la calle principal. Y a todos los que vengan a decir que el pueblo tiene una calle principal. ¿Por qué? Porque ni siquiera me ha da dado el tiempo de ir a avanzar una cuadra y ver que a lo mejor hay otra calle. Claro. Pero el, el pasar a conocer otra calle me permite tener ahora el 50% de posibilidades. De, y también ampliar la cultura Es decir, este pueblo tiene dos calles Elige la A o la B Pero eh, Esa búsqueda de, de información Para enriquecernos En lo que falta Que sí lo hizo la señora preguntando por lo del agua claro. Ella enriqueció eh, su, su temor Y tuvo una respuesta satisfactoria Bueno, y convengamos que en todo caso Extingo eh, Después de la, como me lo dicen acá no, no estoy haciendo propaganda política para nada Estoy citando solo un caso eh, el que explica se complica porque más encima es en la explicación tratando de aclarar el asunto te realidad más, pues Claudio y ahí es donde al final todo el mundo queda confundido si pues. ¿Ah? mm. ¿Sí, ese es el problema sí. ¿Mm? aquí me dice Carmen Gloria muchas gracias Carmen Gloria me dice hola Gonzalo eh, claro, tú siempre citas doy fe de aquello ¿no ves? Eh? oiga, por acá me dicen mira, Ana desde Calama nos manda un mensaje espectacular yo encuentro que esto, me encuentro que cae pero como anillo al dedo al tema que estamos hablando, Claudio. Ana desde Calama, lo, pro, lo proyectamos también en pantalla, dice... Más encima hasta las videntes, que son famosillas en este país, están haciendo un llamado a juntar alimentos no perecibles, jugando con los miedos de las personas. Gracias por el espacio del programa, dice Ana desde Calama. Está ese tema también, de los videntes, de los agoreros, del del brasileño que dice, oh, qué va a ser un blanco, va a llegar, no, como dicen, ¿Cómo? no me salió como brasileño, pero quería invitar a un brasileño, eh, mucho obrigado, no sé, pero... 90% de, claro, me salió un 40% de portugués, adaptado al brasileño, pero, sí, pues, o sea, cuando estos aguerros salen en la tele, invitados por Salfati dice oiga, es verdad lo que dijo el Haroldo, no sé cuánto, que va a terremotear, no sé cuándo, no, señora, sí, no señor, digo yo, no señora, no señor es que eh, andamos también, eh, siempre tenemos ese afán de buscar más allá de lo, que, de lo real eh, En ese claro. espacio oculto, en donde están las fuerzas ocultas que eh, algo debe haber de cierto uh -huh. eh, Si se dice, si el río suena piedras trae, eh, si, la gente dice no, yo soy muy eh, objetivo quizás Y sienten no, yo no creo en la religión antes decía el opio del pueblo, ¿no es cierto? La iglesia Ay. católica, y, y, y renegamos todas esas cosas, pero terminamos creyendo estupideces, eh, como es el La vidente y terminamos creyendo cosas que son tan descabelladas, tan fuera de realidad. El horóscopo, el otro día leí le, le un horóscopo, lo puse ver ahí, y, y lo que dicen es tan simple como Gonzalo: tu, tu signo te dice que mañana te va a ir bastante bien en transcurso del día, Por favor, palabras que descanses, uh -huh. eh, relájate, este fin de semana puede ser complejo, si no te tomas tu tiempo para meditar, listo, y ahí tengo, <ríe> un horóscopo, pero súper bien hecho, hablando de estudieses, estudieses en sentido, que la lógica dice que, suenan agradables, uh -huh. eh, me decía un amigo, en una radio, que eh, un día llegó un locutor, y llegó con, me he parece, no preparó bauta ni nada, así ¿Ya? que el tipo se salvó, inventando un horóscopo, y el horóscopo, y lo le salió lanzó espectacular. Ahí, los 12 signos y empezó a llamar gente y opinaban, y, oiga, sí. pero qué bueno, qué sé yo. Oye, Entonces, pero así. Y todo un programa que era toda una mañana con el horóscopo falso. Oye, pero si en los diarios tú sabes que el horóscopo lo escribe, hoy día es como la, el. Ya, que lo escriba cualquiera, nomás ya lo mismo. ¿Tú crees que lo, lo escribe? No, que lo escriba. El, Cualquiera, periodo, cualquier periodista. Este me lo contó un profe que tuve en la universidad, que trabajó mucho tiempo en periodismo escrito. Decía, oye, ¿tú crees que el, el horóscopo se lo manda todos los días la tía Yoyo, yo, Pedrito Engel Namix? El puro nombre. ¿En serio? Uh -huh. O sea, los suplantan. O la, eh, antiguamente se ponían a por la Bueno, la brujita caramelo existía, era Zulma, pero había otras que. ¿Se acuerda de la Brujita Caramelo, Willy? ¿Usted le, usted le leía el horóscopo de ahí? Willy es Capricornio. ¿Ah? ¿De qué año usted sí. lo horóscopo chino todo esto, Willy? ¿1890? ¿Qué animal corresponde? Ah, el <ríe> Guantosaurio, me dice. Ese es de los <ríe> <ríe> No, pero hablando en serio. Mira, muy bien, Willy. ¿ah? ¿Cómo, cómo estás está defendido? <ríe> me dice que. Bueno, pero ¿qué es lo que voy? Tú lo dijiste. Y la gente cree. Ese es el problema. Hay un aprovechamiento también, yo creo. No sé, sí, tú, Claudio. Hay gente que gana ahí. Hay gente que está ganando, y es eso. Pero eh, el punto es cómo vamos siendo cada vez más ignorantes porque no, no cuestionamos. Es decir, todo lo que llegamos lo tragamos como si fuera alimento. Claro. Y como si fuera más sano. Uh -huh. Y ese es el punto. Por eso yo hablé un poco de la familia al comienzo, porque eh, esa cosmovisión surge un poco desde la familia. De cómo el papá y la mamá te dicen, mi hijito no crea todo lo que le dicen. Eh, investigue, eh, métase a internet, busque una página seria, eh, a ver que, porque los chiquillos siempre llegan diciendo cosas. ¿sabe claro. Mi nieta sabe, tata, que esto es todo, eh, o, o mi hija, eh, no, a ver, revisemos, investiguemos. Y aquí en la casa eh, partimos siempre el decir, a ver, ¿por qué está diciendo eso? Es que aquí dice, me digo esta información, no, a ver, revisa, mete a otra parte y, y contrasta Porque si no, estamos llenos de pura estupidez. Es el Y ya nuestra no vida de repente es muy estúpida. Y tener más tus 10 extra no tiene ninguna cosa. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Claudio, hoy, eh, bien nutri, no, nutritiva la, la conversación de hoy. Me gustó porque de verdad aquí nos quedan varios temas claros. En el fondo, cada vez, y, y, y raya para la suma, es, es definitivamente eh, verificar. También no creer pero absolutamente nada, tal como somos tan desconfiados de repente en la calle cuando nos habla un desconocido actualmente, lamentablemente nos hemos puesto súper desconfiados por el tema de la delincuencia. Ya, pues, imagínense que una cadena que llegó eh, es una estafa, es un delincuente el que la escribió, como también se hace el llamado a los estafadores online, estos que llaman desde la cárcel, ¿verdad? bueno, piense siempre que un delincuente, porque un delincuente eh, alguien que miente, el información es un delincuente informativo, a mi, a mi, a mi, a mi juicio, ¿no? Exactamente. Eh, eh, exacto. Entonces, un delincuente que quiere hacer daño, eh, una persona que quiere hacer daño, para mí es un delincuente. Si lo quería hacer con, con, con, con dando información falsa, tomando a la gente, eso es ser un delincuente informativo. Bueno, tómelo así y nos escriba que algo hace de la raíz y nosotros le vamos a aclarar todas las dudas que tenga. ¿Mm? Eso es. Yo creo que por ahí vamos con, con esa raya para la suma que yo te decía, Claudio. ¿cierto? E ese puede ser el aporte de ustedes como radio, nosotros como psicólogos, es dar una nueva alternativa para que busquemos la verdad, que sí. es la que nos construye, y no la estupidez que andan Siempre hay estupideces por todos lados, nosotros también hacemos estupideces y decimos estupideces, pero sí. por lo menos eh, nos damos cuenta y tratamos de retrasarnos cuando nos lloramos. Sí, totalmente. Claudito, querido... Mañana, ¿a qué hora empieza a atender usted, estimado? ¿A qué hora empieza la... A las ocho de la... la mañana estoy ahí con el primer paciente. A las 8 de la mañana. Oye, y los pacientes llegan a esa hora, ¿o no? Sí, sí, sí. sí. Están, hay 5 para las 8 ya llegando. Y, y hay gente que trabaja en la noche, otros que, bastante temprano plano, a dejar al niño al colegio, ah, después buena. se van a la consulta. Qué buena o sea, eh, a las 8 de la mañana, desde las 8. ¿Siempre tiene hora a las 8, Claudio? pues, ¿y hasta qué horas tiene disponibilidad de hora en el caso de que alguien se quiera ir a atender contigo ahí? Eh, la última hora es a las 20.30. A las 20:30 O sea, todos los que 30, están en ¿tú... trabajo. ¿Ya? Sí. Ese ¿Sí? es el otro segmento, que son los de la tarde, están el trabajo y se dan la consulta. Mira. Así que en la mañana están estudiantes, generalmente dueñas de casa. Y los que trabajan de noche se van en la mañana a, a turno. Ya. Y después, de al revés, eh, los que van saliendo todo. Ya, porque ahí te tengo la página para que ingresen a Doctoralia. Eh, Asesión al sitio doctoralia.cl o lo buscan en Google como, como Doctoralia eh, Claudio Cornejo Psicólogo y les va a salir al tiro el resultado y aquí ustedes pueden reservar la cita. Pueden enviarle un mensaje. Estos mensajes, si yo te mando un mensaje acá, ¿te llega, Claudio? Sí, me llega sí, al correo, me llega al WhatsApp. Ah, perfecto. Eh, ya, y ya, cualquier como cosa. Tres veces el mismo ah, perfecto. Ya. Y cualquier cosa, Claudio, te, te atiende ahí en Barros Arana, 653-Piso 7, en San Bernardo, y pueden contactarlo al eh, siguiente número, que es el 9 93021 5882. O también al teléfono fijo 23 282-5659. ¿Estamos en lo correcto, don Claudio? Sí, y estamos a una cuadra del de metro tren San Bernardo. Ay, que sí. Está a la red de todo lo que es Metro. A ah, 15 minutos de la estación central, más no. Por. ¿Ah? Así es. Así es. Oye, Claudito querido, te mandamos un tremendo abrazo, que tengas un buen descanso y un buen día lunes, un buen inicio de semana. ¿eh? Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por estar siempre con nosotros en vivo Vío de la Radio. Listo, gracias a usted, a los auditores, a William, a ti Gonzalo, que tengas una muy buena jornada hasta las. Seis de la mañana. Muchas sí, gracias. Te estoy escuchando cuando te estoy despidiendo. Sí, okay. claro. Cinco para las seis, diez para las seis me levanto, así que ahí, ahí alcanzo a escuchar todos los días tu despedida. Excelente. Un abrazo, querido Claudio, que esté muy bien. Chao chao. Listo, que muy bien. Vale, Chao chao. Nosotros eh, vamos a irnos al informador, pero antes, atención, un dato que nos llega a través del WhatsApp de Vido Vido, señala que hay un motorista, hay una moto que está circulando por Alameda del Poniente, se sube al Van de Hoon, se baja, pero ¿sabes lo, que, lo, más, lo más llamativo de todo? Queda con tres personas a bordo de una moto, tres personas, y la última sin casco, así que en cualquier momento sacan ahí la contumelia y, y hasta ahí no nomás llega el asunto. ¡Qué responsabilidad! Traté de verlos por la cámara de la unidad operativa, pero eh, se me arrancaron. Eh, transportar tu carga por vía terrestre es un riesgo. Asegúrala solo por el viaje que necesites desde una UF y sin trámites en www.transportaconseguro.cl eh, precisamente nos vamos con la imagen de la zona de Alameda con Obispo Maña en eh, la zona poniente de la capital, como una estación central. Hay poquito tránsito, ahí ¿eh? se ve el hotel, el, el... ¿Cómo se llama ese hotel que está ahí en toda la esquina? Ya se me olvidó. ¿tú? No, el... El... ¿Ah? No es el IBI. ¿Es nuevo el hotel? No, porque está llenándose de hoteles ahí. El que está frente del IBI. Te voy a decir al tiro. Eh, ya no vamos a ir, pero tengo que salir de la duda. Espérenme, señores auditores. Este es el... Tiene un nombre compuesto. Hotel, estación central le voy a poner acá. Ahí me están mandando el... ¿Dónde está la cosa? ¡Ese mismo! Oye, un saludo a Piero, Piero Taro, la que está en la comuna de Peñalolén Le acabo de llegar el mensaje, Pierito querido. Te mando un abrazo. Este es el... Ray... No, Hotel Raylef, el Western. ¡Ahí está, po. Ese es el hotel. Ahí estamos mirándolo en la puerta y alguien salió a saludar ahí del hotel. ¡Saludo! Un abrazo, ¿eh? Oye, ¿qué pedazos de tele hay? Y construyeron uno nuevo que está ahí en mi caso de retamales con... No, Federico Escoto con... Con... El la Alameda, entre Federico Escoto y Ruiz Tagle, al frente mío, sabéis qué? Se ve de mi casa y yo pensaba que eran departamentos, no, hotel, tiene una tremenda al, iluminación ahí. Mira, oh, se me salió donde vivía, es perfecto, como no lo había dicho nunca. Dos de la mañana, con 12, vamos al informador y volvemos. Gonzalo Barrera te acompaña en el trasnoche de La Radio. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente. Bio, Bio la radio, una programación pensada en ti. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio, Bio la radio, presenta El Informador. Bien, dos de la mañana con dos minutos. Eh, la luna ya prácticamente está eh, volviendo a su normalidad, luna llena, estamos observando esta obra con la imagen en vivo a través de BioVio TV, canal 26.1 estamos transmitiendo y ahí se ve, eh, a propósito del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica que está transmitiendo en vivo también esto a través de una cámara de Valle Nevado ahí está la imagen en directo ya prácticamente, y algo movida por lo demás, se está ya terminando este fenómeno. De hecho, ya terminó a la una de la mañana con 55 minutos. Ya la luna está prácticamente llena en su normalidad. Y no veremos este fenómeno nuevamente hasta marzo de 2025. Información de la que, eh, ante la cual hemos seguido súper atentos desde el comienzo de este fenómeno, pasadita a las 11 de la noche. Y nosotros eh, vamos con noticias de la jornada porque gremios de la minería reconocieron alivio por el resultado del informe de Medio Ambiente en la Convención Constitucional. Eh, aunque dicen estar atentos a la discusión de normas transitorias, nos cuenta de esto Nicolás Núñez. Después de la negativa del Pleno de la Convención a la mayoría del informe emanado por la Comisión de Medio Ambiente,